La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal para incrementar hasta 12 años de prisión por el tráfico ilegal de animales de producción dentro del territorio nacional. María del Refugio Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería, aseguró que estas medidas combatirán este delito para evitar afectaciones en la economía y la sanidad. Por su parte, la diputada de Morena, Olga Elizondo, señaló que al año entran a México hasta un millón de cabezas bovinas ilegales. En la CENOJ, aplaudieron esta iniciativa y recordaron que las exportaciones ganaderas generan ingresos por más de 3.500 millones de dólares al año. Al cierre del primer bimestre del año, México envió al extranjero más de mil toneladas de carne de res, un incremento interanual de casi 43%. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, estas ventas dejaron más de 400 millones de dólares en derrama económica para nuestro país. Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal mercado para esta proteína, pues absorbió más del 87% de las exportaciones. El organismo encabezado por Juan Carlos Anaya, proyectó que para el cierre de 2022 este rubro tendrá un crecimiento interanual de hasta el 6%.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 este bimestre. De acuerdo con cifras de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, en los primeros dos meses del año, los envíos cárnicos de bovinos cifraron casi 230 mil toneladas, lo que significó un alza de 9% versus 2021. Respecto al valor, en el organismo detallaron ingresos cercanos a 2 billones de dólares, 46% más que el año anterior. Estos buenos resultados fueron celebrados desde la presidencia y recordaron que la diversificación ha ha sido un estandarte que los ha caracterizado, esto potenciando luego de que varios países han levantado las medidas impuestas durante la pandemia por la COVID-19. Durante los primeros tres meses de este año, las exportaciones de carne de res procedente de Brasil crecieron 33%, en comparación del mismo periodo del año pasado, totalizando en casi 550 mil toneladas. La Asociación Brasileña de Frigoríficos reportó que estos envíos representaron un alza interanual en su valor, pues dejaron una derrama económica de casi 3 mil millones de dólares. Esta situación obedece al comportamiento con China, quien importó más de 180